que se ha colado rápido, ¿eh? Sí, sí, La sí, referencia sí. que se ha colado bastante rápido. Entonces, oye, respuesta a gente como Néstor Flow que es un emprendedor sí, destacado. Sí, está pegado, Néstor. Señores. Salí, ¿no, se, te, no te cuentes señor, raro, señor, si Néstor tú lo sigues en Instagram. De. y no te sigues. O sea, <risa> no, no oh, ya a ese leve. Ella me tiene que subir los seguidores. <risa> es una reunión con ella que yo voy. <risa> tú tienes tres semanas en eso. A mí tú ves planificando cuándo es que nos vamos a reunir ya. Eso es para rápido. Yo, te, yo lo último que hice fue dar mil pesos para sí, que me gente, Hay una gente que que vende eh, eh, tomate en el mercado, y, y él dice que necesita tu asesoramiento, y yo dije, ya, pues está bien, ve el programa. Lo hago vender la finca, eh, lo pongo a vender la finca. Eh, bueno, es, lo único ahí. malo que hice es robar los tomates en la mañana. Se roba. <risa> ahí, ahí es que está el detalle, si tuviera es la de finca de tomate, okay, yo no okay, ya, podemos, ya, pero mala, pero todos los camiones en la, plaza, <risa> la plaza, en la plaza, ahí viene y co cogiendo. De la ok, eso es un emprendimiento que depende de que el otro haga su trabajo. Está muy fuerte. En el día de hoy, como decía, pues, eh, atendiendo a las necesidades de los emprendedores prósperos como Néstor Flow en esta tarde, vamos a hablar de algo muy importante y es de la mentalidad de emprendedora. ¿Por qué? Usted, Ustedes no se han dado cuenta, chicos, lo voy a poner a participar hoy. Que hay muchas personas que emprenden, pero solo muy pocas llegan a tener éxito o a mantenerse. ¿A qué se debe A la mentalidad. A veces si las haragandanas no las haragandanas. Eh, también Son la jaraganda. mentalidad, viene maybe, por ahí. Maybe, Son. Maybe. La situación. ¿no? <risa> <risa> a veces que sí. <risa> la situación porque yo he puesto hasta he puesto en China <risa> y no las no han pasado <risa> Yo no sé, y me con la verdad a los muchachos, el flaco, compañía, sí, los tigres allá. Los tigres, los tigres en el están activos. Lo bonito, los tigres, tigres allá los tigres dicen. En el aire. No, es la situación. Que te, tú ves que están vendiendo naranjas y te la suben a siete pesos. Nosotros están comprando a cuatro. Right. Susa, ya me estoy aquí. Ok, eh, desahogamos tus penas ahorita. Bien, ¿Va? bien. Vamos a hablar de la mentalidad emprendedora. Y es que es un concepto que tanto es bíblico como es... Eh, por los más destacados gurús, entrenadores y coaches a nivel mundial. Es importante tener la mentalidad correcta para poder ser emprendedor. ¿Por qué? Porque usted está haciendo la transición de tener a alguien detrás de usted que le dice lo que usted tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Hacer usted el responsable de entregar el trabajo a tiempo, de dialogar con su cliente. Él si trabaja directamente con cliente En el caso de los freelancers, entonces, es necesario que así como usted cambió, claro, para los que dejaron de ser empleados y ser jefes, o así como usted emprende este nuevo paso, es necesario que haya un cambio de mentalidad. Lo primero es que la mentalidad emprendedora es una mentalidad que está enfocada a solucionar problemas. O sea, es una mentalidad que busca solucionar los problemas existentes. De hecho, la mayoría de los emprendimientos nacen en épocas de crisis a través de una situación difícil o buscando ser la solución a un problema común. Les voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Facebook. ¿Cuál es el problema que soluciona Facebook? Todos los alumnos que tenían la Universidad de Harvard no se conocían entre sí, entonces necesitaban una red social que pudiera conectarlo y que pudieran compartir y conocerse entre ellos. Y miren por dónde y, vamos con Facebook. Y lo que es Facebook. Sí, es así. Entonces, todos los emprendimientos vienen a solucionar un problema. Entonces, la primera cosa que usted tiene que hacer es un cambio, hacer un solucionador de problemas, identificar. Porque en República Dominicana y en la cultura latina tenemos la mala costumbre de inventarnos el negocio primero y luego buscar quién nos va a comprar. Ah, por eso que yo he escuchado que dicen que la madre que la, la necesidad es la madre de la invención. De hecho, en un proverbio, me parece que es chino o japonés, la palabra para oportunidad y crisis es la misma. Oh. Literal, es la, es, es la misma expresión. Y bueno, si es de Asia hay que tomar en cuenta porque que son buenos. Exacto. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad en que tenemos que empezar y partir desde el problema. Un ejemplo en el caso de las naranjas, para seguir aquí con mi amigo Néstor Flow en vez de usted poner un puesto de la primera naranja que usted encuentre y poner en la primera esquina que usted le parezca, ¿qué le parece si usted hace una investigación de sí, mercado? Sí, hay, hay, hay que hacer un estudio. En vez de hacer una encuesta por su barrio, ¿qué, le, ¿qué hace falta por aquí en el barrio? ¿Qué es necesario poner en el barrio? ¿Cuántas ah, personas transitan? No, si usted le pregunta a la gente del barrio, ¿qué, ¿qué te va a responder? Esto? ¿Qué te va a responder? Esto? Barrio, ¿tú le preguntas si tú eso. haces una investigación de sí, sí, mercado... Sí, sí, tú vas a tener no, que no, ponerlo. Pero tú pero tú si... vas a tener que poner eso, eso se vende. Pero si tú le preguntas <ríe> qué, qué, qué, qué quisieran ellos, que tú vendieras, te ¿Qué dijeran ellos. Compran te, compra, no. te un, saludo, un saludo para mi amiga Stephanie Grullo, que es emprendedora, eh, no, decidió ah, por ah, su empresa. No ah, yo de la belleza, la, belleza, la belleza, cosas de mujeres. Cosas de vaya de mujeres. mujeres. Las mujeres somos las que más, se más compramos, señores. New Flash, si usted puso un negocio para cosas de mujeres, le, casi seguro de que le vaya mejor que en cualquier otra cosa. Entonces, la mentalidad emprendedora se diferencia para volver al contexto de la, empre, de la mentalidad empresarial en que el empresario simplemente se enfoca en tener una buena relación con los clientes, hacer una cartera de clientes y cumplir Cumplir con tareas básicas. Mientras que el emprendedor tiene la, la tarea y la necesidad de poder manejarse a sí mismo, cumplir con horarios sin que nadie esté detrás de él, sin que nadie le esté exigiendo, solucionar problemas y, sobre todo, tiene que tener la capacidad de motivarse a sí mismo, porque Ahí todos los días sí. no va a tener de eso de hacer las cosas tú tienes sí. que ser disciplinado. Sí, a, a veces es, eso es inconveniente. Que a veces tú empiezas un día bien y todo el otro día ya tú estás. Mira, de ánimo, de ánimo. De ánimo. ánimo. No, no, yo. Porque yo yo tengo como tener, siete años en ánimo. Ustedes ven este programa, va hasta para el programa, no tiene que tener fuerza de voluntad. ¿Qué, ¿Qué hace Diosaurio en ese caso? Cuando ese día tú amaneces que no quieras nada. Lo que pasa es que la disciplina y te compromiso. enseña, el compromiso te enseña que tú quieras o te no hace quieras, levantar. hay que hacerlo. Okay. Porque tú tienes que pensar también, a mí me ayuda mucho pensar en el producto final. Porque muchas veces el trayecto más difícil de llegar a una meta es el intermedio. porque Ya tú estás lejos del inicio, de la motivación, de la fiebre, de ver cómo me va. Has caminado, estás cansado, pero aún no llegas. Tampoco estás tan cerca de la, de la llegada a la meta como para seguirte motivando. Entonces, en esa encrucijada es donde uno tiene que recordarse por qué uno empezó y por qué uno está haciendo lo que está haciendo. Muy bien. Si tú dijiste que tú quieres emprender porque tú no quieres una gente de ti atacándote el día entero, que te esté con una flota fundiéndote 24-7, si usted no quiere volver a cumplir horario, usted tiene que fajarse. Recuérdatelo a ti mismo. Ah, claro. a tan yo, tan yo, ¿eh? <risa> si usted no quiere, un ejemplo, tener unos cuantos compañeritos de trabajo que parecen sacados de la película, eh, de la, ¿cómo se llama esta? La de Jennifer Lopez, la primera que hizo, la de la Anaconda. Anaconda. Entonces, usted tiene que motivarse que esa sea su motivación el sueño el sueño es un enemigo también de esos emprendedores no, pero sí, el, a lo que le gusta dormir mucho es muy es, difícil. Yo ya a las 6 pero cuando yo sabes, sí, Fue muy clara. Atrás, cuando tiene un compromiso de empresa, no, si tú, tú no sabes no que quieres. el sueño, tú tienes que ya poner la. No, larga, lo peor del caso es que los seres claras. humanos somos tan malos con nosotros mismos que le cumplimos más a otro que nos paga por nuestro tiempo que por nuestro propio emprendimiento. Sí. O sea, tú dejas de trabajar para otra persona, empiezas con tu idea de emprendimiento, pero vas perdiendo como el empuje cuando es algo que es para ti. Otra burbujita ...que tengo lamentablemente Atención, que explotar... ...para que para que despierten a, Atención, a la realidad... Nielson. ...para que despierten a la realidad... ...que si usted está emprendiendo porque usted quiere viajar más... ...tener más tiempo para su familia y manejar su horario... ...bájese de esa nube porque eso no va a pasar en mucho tiempo... ¿Por qué? Porque como usted es un emprendedor, la mayor parte del tiempo te va a tener que hacerlo todo en un principio. Lo último que va a tener pero, es tiempo. Pero yo sabía la, lo, lo de amo. Es, te dicen a ti, mira, lo de amo. Es, te dicen. <risa> mira, yo tengo mira. que hablar contigo. Yo, yo tengo... creo que yo soy mira. la única persona sobre la faz de la tierra que tiene una alergia crónica a los multiniveles. A mí el que gana de multinivel aló. no es amigo mira, mío. ¿Tú quieres ser tu es propio multinivel? jefe? ¿Qué es Esa cosa de que yo te entro a ti, ah, tú ah, entras ah, a otro, tú, yo gano por lo que tú vendes ¿Qué? y por no lo que vende llamas, el otro. Yo soy alérgica a eso. tú quieres formar tu propia empresa. Te llaman, Ajá, hello, no estoy hello, diciendo que no funciona ni estoy criticando la calidad de los productos a, a, a mí no me gusta hello buenas eh, estamos hablan bonito o, siempre sí, no, sí. No, no, cuando un, un amigo tuyo te dice mira yo necesito hablar algo serio contigo tú ah, crees que algo serio sí, sí sea, literal sí, sí, no, no, se acerca donde te dice que eh, tú, tú has pensado en ser tu propio jefe eh, eh, cuando eh, empieza eh, por ahí mira, digo mira, yo y ahí te dice mira, de que no un porque... amigo mío una vez me llama yo estaba sin trabajo neto neto floje Seguro, un trabajo. Levántate a las 8 mañana. Te voy a pasar a buscar que eso es seguro. Y tú estás creyendo que es literal un trabajo de verdad. Yo tengo una camiseta. Te yo yo tengo una y camisita y que era la, la única que la era la única Me pongo una camiseta. Yo tenía esta barrigota. Yo tenía un mítido zapatico. Vamos para allá en el centro. Cuando yo veo donde estacionamos, un local. Bueno. Y yo, tú dijiste oh, aquí, no, eh, no, de, no, de gerente no. para ella, allá. Y un relojito que no podía hacer de mucho así porque tiraba el tiro. <risa> Y estamos ahí con, veo yo gente saliendo, leyendo una hoja, ay, qué bueno, me lo di en el trabajo, es una muchacha, pero la estoy viendo como media loca. <risa> <risa> y yo no, pero, a ver, ¿qué fue? Okay, y esto para allá con el hombre, me dice, mira, esto es un le vamos a dar diario eh, por la venta, se la vamos a pagar diario, usted viene por aquí, yo, sí, pero quiero saber qué es lo que... ¿Qué lo voy a vender? Arizolín. <risa> y de Déjame yo seguir antes de que se me dañe el momento de mi segmento. Gracias. Entonces, la mentalidad emprendedora. Claves importantes para desarrollar la mentalidad emprendedora. Y esto es algo que lo, toda persona tiene la capacidad de desarrollarlo si de verdad se lo propone. Lo primero es la perseverancia. Cuando mucha gente ven en el fracaso al final, el emprendedor tiene la objetividad y tiene la suficiente motivación para verlo como un peldaño más. Ok, por aquí no era, saco este aprendizaje, sigo adelante. Esa es la mentalidad del emprendedor, se caracteriza por la perseverancia. O pregúntenle al coronel Sanders de KFC que él vendía el pollo puerta por puerta, tocando a las puertas. Pero ese, ese el, el y de, fue con el, una edad de, muy avanzada que llegó. Con una edad avanzada de, de, de llegó... Poche. Él llegó tenía es, 40 años, ya sabré. retirado del ejército que lo dieron de baja. Su esposa lo votó con una niña, y él tenía una niña pequeña que tenía que mantener, y él y buscó trabajo. era un, Literalmente para el mundo normal era un fracasado. Él dijo que lo único que iba a hacer bien. Yo se hace buen pollo frito y lo vendía, empezó puerta por puerta sí, vendiendo yo pollo frito. Y pone ejemplo sí, claro. aquí de KFC, nos pone ejemplo a Eufemio no, no También, no lo que, ejemplo, que pasa es que yo pongo de ejemplo bueno. las historias que yo conozco. Que son verídicas. yo la, la eh, historia de don Eufemio yo no la conozco, pero podemos hacer un reportaje, podemos yo preparar algo. Trabajé, yo trabajé con Eufemio sí. y he escuchado muchas cosas. que no Exacto, la... aquí hay sí. muchos emprendedores sí. bueno, que han empezado desde cero, pero han sido perseverantes. Otra cosa, Yo estoy el miedo. en el cero todavía. <risa> el miedo, o sea, el miedo debe ser algo que no debe de existir en la mente del emprendedor. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza, no te permite ni siquiera pensar, fluir en ideas nuevas, no te permite ver más allá de la situación en donde tú estás. Entonces, una persona que tenga miedo, no solo de emprender, hasta de hablar en público, de hacer cualquier cosa, es muy difícil que pueda tener una mentalidad de emprendedor, porque para usted ser emprendedor tiene que ser osado. A mí me ha pasado, me llega una idea... Maravillosa. Que sé que va a dejar mucho dinero. Yo no tengo ni uno para hacer la idea, pero tengo que tenerlo a día de irme a sentar con alguien que sí tiene el dinero, pero no tiene mi idea. Okay. Entonces, hasta para eso es necesario dejar el miedo, ser osado y atreverse. Y ahí ganan los dos. Y ahí ganamos los dos. Entonces, también eh, otro punto de la mentalidad emprendedora es que se plantea desafíos Usted tiene que desafiarse. Como dijo Einstein, es de locos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si usted usted tiene un tiempo con un emprendimiento, haciendo las cosas de manera mecánica, con un esquema de la misma forma, y no tiene resultados diferentes, usted tiene que aprender a pivotar, o sea, cambiar. Que Esto no me está funcionando, que vamos a buscar la forma de hacerlo diferente, porque muchas veces un pequeño cambio puede ser una, hacer una gran diferencia. Aplica para las redes sociales, aplica para las estrategias de venta, para todo lo que tiene que ver con emprendimiento y negocio. Cuando algo no funciona, hay que cambiarlo. Punto. Y. Eh, por último. Dice. Ya, sí, por último. Y es diferenciarte. O sea, me molesta de sobra manera. Me pasa mucho con los clientes de redes sociales, mm -hmm. tanto en las asesorías como con las personas que me, me llaman para contratarme y para ver la propuesta, porque como ustedes saben, yo trabajo en marketing digital. Que me, los que me llaman y me enseñan la foto de su competencia me dicen que quieren lo mismo. Uh, copy-paste copy-paste eh, mira este es mi competencia un ejemplo un es un restaurante este es mi competencia yo quiero eso mismo digo yo pero porque eso mismo si tú puedes buscar tu propuesta de valor tú puedes buscar qué tú ofreces diferente a tu competencia y usar eso como tu punto fuerte uh -huh. o sea vamos a suponer tu competencia no tiene delivery y tú sí o tu competencia no trabaja después de las 6 de la tarde y tú sí Usa eso como tu extra. punto a tu favor uh -huh. y promuévelo y diferenciate de tu competencia. Sí, sí. O sea, hacer lo mismo no te va a diferenciar ni me va a decir a mí como consumidor, que no conozco a fondo ninguna de las dos empresas, cuál es la mejor. O sea, dame tu punto diferenciador y yo voy a elegir como consumidor lo que mejor me convenga conforme a la propuesta. Néstor Flo, ¿aprendiste algo? Sí, sígueme. Sí, sí, sí. Ya neto. ahí estaba sí. vendiendo tomate. Si te sigue va, en va, Instagram, va, te voy a seguir. Va acá, 56. Josauri, en tus redes los sociales, los... antes de despedir. Eh, bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Yosauri García, y estamos en Facebook, en Instagram, también en Twitter, Josauri.García, arroba es mi Gmail, y me pueden contactar al 849-402-0909 para negocios. Gracias. Por favor, llame a Josauri. Yo, Yo tengo te miedo llamándola. Si sí. sí, manejamos, Y la consulta son 1500. Sí, no. No, Ahí no, no está el café, no. te cobran. Eh, <risa> <risa> señores, vamos con un reportaje que hizo Néstor Flores Néstor Flores fue a la calle y preguntó a las personas. Volvió el hombre a la eh, calle. El hombre volvió a la calle. Preguntó a las personas, si usted fuera Leonel Fernández y Margarita se va con Gonzalo, ¿qué usted haría? Vamos a ver lo que la, la que gente que dijo. dijo. Vamos a ver. <risa>